amigos de K en Acción, les saluda Sara y esto es un nuevo video de K en Acción. Bueno, en esta ocasión les queremos compartir un blog de un recorrido que hemos realizado en este mes y que hemos aprovechado poder conocer algo de Corea del Sur en Panamá. Principalmente pudimos disfrutar de dos películas coreanas que estuvieran en cartelera en Panamá, se pudieron apreciar en los cines de Panamá, qué bueno. Nos alegra bastante poder tener películas coreanas en los cines en Panamá. Y en este mes de julio pudimos ir a ver dos películas. Una que es Historia, que no te atreves a contar, que es una historia de terror. Y pudimos ver Desastre en Corea, que todavía vas a poder verlo en los cines hasta el 20 de julio. Si estás a tiempo de verlo, te invitamos a que vayas a verlo. Y también fuimos a una tienda de conveniencia a conocer un poco de los productos de Corea que ellos ofrecen. Tienen snacks, ramen, ingredientes para hacer tus comidas coreanas, refresco en fin, hasta productos de K-pop vas a poder adquirir en esta tienda y es muy bueno el lugar. Por aquí abajo en la descripción vamos a estar compartiendo la información de la tienda para que vayas a visitarla. Si estás en Panamá, el señor es muy atento, el dueño es un señor coreano que está también aquí en Panamá viviendo y ofreciendo los productos coreanos a todos los panameños. así que los invitamos a que puedan disfrutar de estos lugares y más adelante vamos a estar compartiendo más videos referente a la cultura coreana y lugares que puedes visitar aquí en Panamá Hola amigos de Acción, estamos aquí en Cinepolis VIP Soho eh, vamos a ver la película Historia que no te atreves a contar y le vamos a estar contando nuestra experiencia y review de qué tal nos pareció la película. Finalmente llegó la oportunidad de Panamá para disfrutar este mes de películas coreanas en la pantalla gigante. Hace poco tuve la oportunidad de ver la película Historia que no te atreves a contar del director de cine Joe Berrón. Ya teníamos buen tiempo de no tener en cartelera local una película coreana y me alegra mucho poder finalmente disfrutarla. Fue un poco complicado poder coincidir con las horas disponibles en la cartelera ya que en su mayoría eran horarios arriba de las 10 de la noche para cuando me decidí en ir a verla. Lo positivo es que fue un lugar en que pude ir a una hora aceptable aunque fue una sala VIP que es un poco más cara que otras sucursales, pero quedé satisfecha con poder verla en su idioma coreano y su título en español. Para mi gusto, a mí me encanta escucharla en las voces originales a los actores. Amigos de Kana estamos aquí en Cinepolis Multiplaza y vamos a ver el preestreno de la película Desastre en Corea, la cual es protagonizada por Su y Yuna de New Generation. abajo en los comentarios qué lugares quieres que visitemos y bueno comparte este vídeo suscríbete dale like y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!